Te mueras, si de la to we they La última vez Yamato y Asado lograron una importante victoria cuando batallaban contra Manuel en la Academia de Vida Jugadores. Después de que Manuel se desprogramó, le contó a la pandilla sobre el Vida Sabio que posee un gran conocimiento y puede conocer secretos sobre Mar David. Ahora nuestros héroes enfrentan un nuevo reto. ¿Dónde van a encontrar a este sabio? ¿Y qué secretos conoce? ¡Ay! ¡Ah, él vive en un pueblo llamado Laiken. ¡Sí! ¡Creo que está reírnos! ¡Golpeen el gong y que comience el show! Guerra de Comida Ese alfeñique de manual... ...le ha dado información a Yamato para que la use en mi contra... ...traicionó a nuestra nueva alianza de las sombras... ...mis fieles secuaces, ya saben qué hacer... ...no tengan piedad con aquellos que intentan interferir en nuestros planes, ¿entendido? ¡Sí, señor! Sí, señor. Estaré observando. Entre tanto, Yamato y la pandilla merecen un descanso en el desierto mientras se dirigen a Laken. <tose> Creo que estamos perdidos otra vez. Sin mapas, sin agua, sin dulces. La próxima mm. vez que vayamos a cruzar el desierto, debemos comenzar por pedir direcciones y empacar almuerzo. Siempre estamos tan emocionados que partimos sin nada. Si descansamos aquí mucho tiempo, no podremos volver a levantarnos. Esto es demasiado importante. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, vamos. ¿Qué están haciendo? Están tan cansados que ni siquiera pueden caminar Eso es bueno, porque van en el camino equivocado Ha llegado el momento Hora de realizar algunos actos heroicos para igualar a mis compinches heroicos Compinche, debes calmarte ¿Cómo? Gwen, bueno, sabes que te quiero como un hermano, ¿cierto? Eres mi hermano, pero creo que estás exagerando ¿Qué tan secreta es una identidad secreta si nunca te quitas la máscara? Quizás cuando lleguemos al pueblo tenga sentido Mm, sí, supongo que tienes razón no. Ay, ¿qué tanto hemos recorrido? ¿eh? Yo diría que unos 8 kilómetros según el vuelo del cuervo Yo digo 10 Yo digo 3. Oh, rayos, arrastrándonos sobre la panza, así nunca llegaremos a Laiken. En... ¿Cómo va todo, hombre ¿Y? ¡Increíble! ¿Quién diría que nos toparíamos con ustedes dos aquí? ¡Y uno, dos, tres, cuatro! ¡Arriba! Tuvimos suerte de encontrarlos, pero también hay otra coincidencia. El que ustedes sepan dónde queda, liken. Me alegra que hayan sobrevivido al desierto. Ni en mis sueños más locos habría imaginado que nuestros caminos se cruzarían ahora que todos ustedes están en esta búsqueda para detener a la neo -alianza de las sombras. Debo decir que es genial que nos encontráramos con ustedes. Yo digo que es genial cuando lleguemos a algún lado donde podamos comer. Hablando de comer, me pregunto cómo estarán las cosas allá en el café de May Oh, cielos. Apuesto a que mamá sigue enojada conmigo. No debí marcharme así. La extraño mucho. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Yamato, espero que pienses en mí de vez en cuando, hijo. Hmm. Pareces un poco triste, May ¿Qué sucede? ¿Mm? Oh, no es nada. Solo imaginaba lo que llamado estaría haciendo en este momento. Relájate. Tengo a Lee y a Wen vigilándolos. Estoy seguro de que está bien. Sí. Muy bien, May. Todos nuestros clientes se han ido. Eso significa que también debemos ponernos en marcha. Es cierto. Después de todo, no queremos estar demasiado lejos de los chicos. Nos vamos, armada. Es una tarea delicada. No podemos seguirlos muy de cerca y tampoco podemos quedarnos muy atrás. Cierto. <risa> Oh, cielos, espero que todos estén bien y tengan suficiente para comer. ¡Vaya, qué lugar tan hermoso! Nunca había venido a Laiken. ¡Vaya! Ah, eso es imponente. Entonces, esta es la gran puerta de Laiken. Les doy la bienvenida a Laiken. Es nuestro pueblo natal. ¿Ah? Es un lugar famoso. Nunca nos dijeron que provenían de aquí. Ya veo por qué sabían cómo llegar aquí ¡Es verdad! Wow, ¡Miren ese lugar allí! Cielos, por su enorme tamaño yo diría que es un palacio Ustedes deben tener un rey o una reina que gobierna a Liken Nada de eso, ese edificio es el restaurante de un amigo nuestro ¿Eso es un restaurante? Y bien, ¿alguien quiere ir a darle un vistazo al menú? ¡Vamos a comer! Todo está bueno Por lo menos a mi panza le encanta Vaya, a mí me gusta la sopa y a ti te gusta la sopa Y esta es una rica sopa, sí Con comida así de gustosa me va a encantar Liken Oigan chicos, ¿y nosotros podremos uh, pagar todo esto? Claro, esto es Liken nuestro pueblo está lleno de chefs. Vienen de todas partes del mundo a aprender cómo reunir los ingredientes adecuados para crear una cocina formidable. Y luego luchan por dominar el mercado entre sus camaradas culinarios. Este fantástico festín que nos estamos comiendo es solo una comida promedio aquí. ¡Ah! Esto está considerado del promedio. Vaya qué pueblo tan increíble. Siempre supe que ustedes dos eran sanos como manzanas, crudas y picaditas, asadas en compota, en mermelada. Muy, Muy bien. bien, he tomado una decisión. Voy a vivir aquí. ¿Qué harás qué? Yamato tiene comida en el cerebro. Ah, vamos, Yamato, despierta. ¿Acaso tu apetito te hizo olvidar porque ¿Mm? por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y dónde está la bandeja de postres? ¡Oh, no! ¡Ya basta! Hay cosas importantes que debo mostrarte. Esa es la casa de Vida Sabio. ¡Vaya, buen lugar para vivir! Se le considera un sabio, pero nosotros nunca lo hemos conocido, ni lo hemos visto. Pero aquí en Like'n todos los videojugadores entrenan en la montaña hongosa. Si suben allí apuesto a que encontrarán a Vida Sabio. Quizás él les dé algunas respuestas sobre Mardaví. ¡Eso suena bastante simple! ¡Vamos a hacerlo! <ríe> ¿Qué dicen? Aunque ¿Eh? en el estómago lleno es energético. ¡Sí, ese es Yamato! Bueno, ya lo vieron en el almuerzo. Comió habichuelas saltarinas. ¿Ah? ¡Vaya! ¿Qué es este lugar? Oh, esto. Es aquí donde hacen los Vidaman. Y pensamos que ya que estábamos de visita en casa, traeríamos a Bakuso y a Recuso para una revisión con nuestro viejo mecánico. <ríe> ¡Ajá! Wen ¡Li! ¡Regresaron al vecindario! Es bueno verlo de nuevo, señor Sejón. Creo que recuerda estos. Mm. Justo lo que esperaba de los explosivos vida hermanos. Se ven limpios y pulidos. Los han cuidado bien. No tomará mucho tiempo volver a poner en forma a este par de chicos malos. <risa> ¡Vaya! Entonces Bakuso y Recuso fueron creados aquí. Todo ese poder acumulado en este lugar. Apuesto a que el señor Sejong nunca sale de aquí. Este lugar está dedicado a una sola cosa: construir vida, Manx. No está mal, interesante. Solo mirar este taller me ha dado una creativa idea que pondré en práctica aquí mismo. Disculpa, amigo. ¿Me prestas tu martillo un minuto? Desde luego. Oh, oh. oye, Bull, ¿qué estás haciendo, eh? Solo unos pequeños ajustes. Me reuniré con ustedes después. Yamato y los demás se fueron a la casa del sabio Dicen que el hogar de un hombre es su castillo Pero en el caso del vidasabio, su hogar es su templo oh, Mis pies me están matando Resiste, amigo, solo 1500 metros más y estaremos en el templo del Vida Sabio. Ah, primero dormiré una rápida siesta catuna ah. ¡Son estatuas! Oh, no. Este es el trabajo de la Neo Alianza de las Sombras. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Villamar! aquí ¡Ah! Por favor, chicos, ayúdenme a salir <risa> <risa> Un mono Un ave marina Un cerdo <risa> Loca el mono, ve, el mono lo vence Ya tenemos al vida sabio, llegaron tarde La Neo Alianza de las Sombras tiene grandes planes para el vida sabio Estos Neolocos son cada vez más y más feos Y más feos Y más feos si quieren liberar a su querido sabio, pueden venir a batallar con nosotros ahora. ¿Qué es eso? Es un juego llamado Seis Paredes. En seis paredes, la idea es sencilla. Obtienes puntos apuntándole y golpeando el valor en número de las paredes en la gran pizarra. Pero este juego será un poquito diferente. Mm -hmm. ¡Miren eso! No hay valores de puntos en estas paredes. Todas parecen comida. ¡Por favor! ¡Esta es la capital culinaria! No vamos a jugar seis paredes en forma común. No vamos a jugar por un total de puntos sin sentido. Los premios en la pizarra en esta vida batalla de seis paredes serán ingredientes de calidad. Aún mejor, todos estos ingredientes de calidad serán lanzados por un conducto dentro de una enorme olla de sopa hirviente. Uno a uno, los deliciosos manjares se guisarán en el caldo caliente. ¿Cuál sopa será la mejor? ¡Seis paredes! ¡No soportas el calor, no entonces sal de la cocina! Al final nos sentaremos a tomar un rico tazón de sopa. ¡Después de que queden destruidos! Ah, vaya, por fin una comida que no quiero comer. Esto no será fácil y tengo el presentimiento de que estos animales jugarán con todo. Lo sé. Para hacerlo bien tendremos que golpear las paredes en los ángulos correctos. Y tener la precisión adecuada y la potencia correcta. ¡Ah! Entonces esta batalla de seis paredes combina precisión y potencia. Este puede ser el pueblo de Wenili, pero yo quiero vida batallar. Es un equipo de dos, ¿quiénes quieren perder? Los hermanos Yongfa, porque este es nuestro pueblo. No permitiremos que se salgan con la suya. Chicos, olviden que sus vida mans no están aquí. No se preocupen por eso, lo tengo cubierto. ¿Ah? <risa> Oye, Bull, les dije que me reuniría con ustedes. Wenili, tomen. ¡Vean si estos perros pueden cazar! ¡Ah! Ah. Ah. Esos son los primeros dos Blasters que reconstruyo usando mi nueva técnica. Combine los métodos de Liken con la tecnología Blaster Core, batallen en confianza. Sus Blasters son de primera. ¡Wen! -li. ¡No pierdan! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Parece que comeremos sopa! ¡Hora de cocinar! ¡Vaya! ¡Están emocionados! Las habilidades de Bull como mecánico vidaman han mejorado mucho. ¡Arregló esos dos nuevos vidamans en un momento! ¡Sí! ¡Es grandioso! ¡Ahora podemos relajarnos y mirar el combate! ¡Ah! Estaré esperando con mi tazón porque en poco tiempo voy a tomar una sopa de muy buen sabor. ¡Oye, Olga-san! ¡No te pongas muy cómodo porque todavía eres un ingrediente clave en esta batalla! Cuando digo ingrediente clave, quiero decir ingrediente clave. ¡Oigan! ¡Este no fue el trato! Bájame, estoy ensartado. Me voy a caer y quedaré atrapado en tus dientes. Y, y tienes que usar hilo dental. Yo no soy muy buen alimento. Pongan una manzana en la boca de ese chico. Es lo justo. Yo también estoy aquí. Me gusta la sopa de miso, pero no estoy feliz de convertirme pronto en mi sopa. Pueden hacerlo, chicos. Den su mejor esfuerzo. ¡Muy bien, juguemos! Prepa, ¡Grados! ¡Listos! ¡Vida a fuego! ¡Oh! ¡Miren ese lanzamiento! lanzamiento? ¿Ah? Oh. ¡Increíble! El sidebarrel es muy preciso Su forma y peso se sienten perfectos en mi mano hmm. ¡Soy el mejor! ¡Bull! Este no es momento de que palmes tu propia espalda. ¡Vamos! Sí, podemos vencer a estos sujetos. Eso es. Es hora de Luz Carmesí. Ah, estos chicos no son bananas rancias. Bananas rancias. Ah. ah. Ah. Son tan malos que es bueno. Sí, hasta ahora apruebo el menú. Oigan, me gusta mi sopa 100% libre de Yamato y pocos champiñones De acuerdo, pocos champiñones ah, Bloqueaste mi lanzamiento Oye, deja de hacer monerías ¿Por qué habría de hacerlo? Nunca dijimos nada sobre interferir en otros lanzamientos, así que odia el juego, no el jugador se trata de quién gana, no de cómo juegas. ¡Tira fuego! ¡No perderemos! ¡Es inútil! Oh no! ¡Va a golpear mi cuadro! ¡Demasiado picante! ¡Cielos estuvo cerca! ¡No soy un ingrediente! ¡Soy un ser humano! Será mejor que no pierda. Lo último que quiero es una sopa de Yamato picante y agria. Oye, Gwen. Si tratan de poner a uno de los nuestros en la olla... ¡Te entiendo! ¡Es ojo por ojo! ¡Ah! ¡Eso no es justo! ¡Oigan! ¡Interferir no es muy deportivo, ¿sabes? Odia al juego y no al jugador. Es quien gane, no como... ¡Ah! ¡Eso es! ¡Lin, Gwen, usen sus blasters al mismo tiempo y combinen sus poderes! Me gusta como piensas. ¡Atención, Baku Recuso! ¿Preparados, ¡Preparados, listos, vida fuego! Oye, ¿viste eso? Tengo un mal presentimiento sobre esto. Serán muy malas noticias si ellos descubren el gran secreto de Marta ¡Tenemos que impedir que lo descubran a cualquier costo! ¡Es nuestra última oportunidad de hacerlos pagar! Los cocinaremos a todos y luego que la sopa los arregle. ¡Rayos, qué me con este sí! ¡Voy a caer! ¡Espero que les dé acidez! Lee, entendido, hermano. ¡Estoy contigo! Y Lee han reunido suficientes ingredientes para ganar. ¡Son los ganadores! ¡Sí! Esos hermanos no pueden vencernos. ¡Oh, he sido un gran cerdo! Ah. Estoy impresionado. Estuvieron geniales. Uh, todo es gracias a los cambios que Bu le hizo a nuestros vidamans. <risa> Bueno, yo digo que de todas maneras estuvieron increíbles. Entonces, señor Vidasabio, por favor, ¿podría decirnos cuál es el secreto de Mar david ¿Secreto? ¡El Vidasabio está allá! ¿Eh? ¡Oh, Gran Sabio! ¿Qué hemos hecho? ¿Ah? ¡Lamentamos mucho haber intentado cocinarlo, Gran Sabio! Oh, no se preocupen. El calor es bueno para mis poros. ¿Qué? ¿El, el panda escalpado de la sopa es el vidasabio? Pero cuando llegamos aquí, estaba atado. ¡Es cierto! ¡Y también el panda! Nunca preguntaron. Solo asumieron que él era el vida sabio. Vinieron aquí por mí. ¿Son cosas mías o todos los vidamaestros se atragantan de comida y acertijos? ¿Le vendría bien un poco de sopa? ti mi nombre es Pandoro. El Pergamino es un texto antiguo, pero creo que puedo traducirlo. Mardaví es una leyenda, un sabio que puede haber creado las primeras vida batallas. Pero eso fue hace 100 años. Ah, por favor, díganos más. El hombre Mardaví era poderoso e imbatible. Se dice que nunca perdió una vida batalla, pero como dije, esto ocurrió hace mucho tiempo. Existe esta entidad que dirige la neolianza de las sombras. Está usando el nombre de Mar David. ¿Por qué? Aquí dice... Sí, ¿qué? Bueno, el... El pergamino está rasgado y falta el resto. Oh. Bueno, chicos, para saberlo tendrán que aventurarse y encontrar al dueño del siguiente pergamino. ¡Viejo! Ah. Ya nos hemos aventurado lo suficiente. Mm. He meditado, esto es lo que tengo que decirles La verdadera respuesta está en el oeste Así que ve al oeste, jovencito Nuestra pandilla retoma el rumbo para descubrir más sobre el malvado Mar David Tenemos una triste pista Y eso es todo ¿Estamos seguros de que ese rechoncho panda tenga razón? Ni siquiera él parecía muy seguro Sí, pero nuestra única esperanza es seguir adelante Tenemos que seguir buscando pistas tenemos que impedir que Mardaví siga convirtiendo en malvados a las personas. Solo piénsenlo, él podría cambiarnos. ¿Ah? Bueno, será el tío de un mono. Podría ganar muchos vida billetes en fiestas de disfraces. No te preocupes por eso, Yamato. Tienes que seguir adelante. Y tienes que continuar hasta que derrotes a Mardaví. Nosotros estaremos allí apoyándote, pero para poder hacerlo tienen que... ¡Ver el próximo capítulo! O ni y me no, no, 開いたのって誰も来ない。白井さん、